Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo para el canal, el día de hoy les traigo la review de una figura que la verdad la esperaba muchísimo tiempo, la tengo por fin, eh, si no me equivoco la compré por ebay, perdón por amazon, si no me equivoco la compré por amazon hace mucho tiempo, puedo equivocarme porque no me acuerdo la tengo hace muchísimo tiempo, estoy hablando de hex, eh, me duele me duele la verdad abrirla porque si se dan cuenta es la caja antigua, es la versión antigua de las cajas, la primera wave, literal la primera wave de figuras, pero bueno, el día de hoy les traigo la review de Hex y ya saben lo que viene. Pues, con esta nos faltarían solamente dos figuras: eh, Roosebook y Ben, que yo creo que es imposible conseguirlo. Y Doctor Ánimo, que bueno, después de esto grabaré la review. Bueno, vamos a hacerle un revisado a la caja sin indagar en que es el logo antiguo y todo eso. Bueno, dice Hex en la parte frontal. Por la parte trasera, ya saben, esto como siempre, traducido, traducidísimo aquí. Lo voy a dejar un ratito para que ustedes puedan leerlo. Perfecto. Y aquí tenemos eh, las otras opciones y bla, bla, bla, bla, bla. Mucho, mucho relleno, la verdad. Y vamos a lo importante, que es la figura. Vamos a abrirla. Uy, cuánto tiempo, cuánto tiempo esperé para abrir esta figurita. Ah. Oh. Dios mío. Y la tenemos fuera de su cajita. Hex, llegaste para quedarte junto a la familia, junto a la colección. Y nada. Eh, bueno, tiene aquí sus protecciones que vamos a quitarlas. Una. Dos. 3 Y 4. Y aquí tenemos al mago. Todopoderoso Hex. Con su báculo. Báculo se llama, ¿no? O su varita. Magic Stuff. Staff, perdón. A ver, veamos. Corremos un poco todos los restos de protección. Y primero vamos a ver a Hex. Luego vamos a ver su accesorio. Y luego vamos a hacerlo todo junto. Vale. Se nota que es este las figuras... De la primera wave. ¿Por qué? Porque la dureza de las articulaciones. Se nota. O sea. Es distinta a la de, a la de las últimas waves. Aprendió Playmates. Respecto al, a la dureza. De las mismas. Pero bueno. Eh, me perturba que sus piernas creo que. Eh, que no se puede mantener en pie. Miren. Miren sus pies. Ah bueno, si sí se puede, <ríe> me callé la boca je, je, je. Bien eh, Opinión, me gusta mucho esto Está como, es como un plástico Delgadito, que si sí lo hace ver Capa Y lo hace ver muy genial Y se siente muy genial Se nota que es distinto material eh, Vale, la figura como tal Podemos ver que tiene tatuajes En sus brazos Tiene estos guantes Y eh, Tiene ese collar aquí y tiene su cara pintada. Articulaciones: eh, Tiene la de la cabeza. Pensé que no le iba a tener. Pero la tiene. Su capa, o sea, su gorra de. Su capucha, perdón. Está integrada a su cabeza. Así que viene todo junto. Articulación: Tiene un punto de articulación. Tiene en los hombros, como siempre. 360. En los codos: 360 también. Y en la muñeca: En la cintura tiene. No, en la cintura no tiene. Pero sí tienen las. Piernas. En los pies. En los pies no tiene. No tiene los pies. Pero bueno. Esos, esos puntos de articulación tiene de momento. O sea. Esos tiene en realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 12 puntos de articulación este Hex. Y. Eh, sus manos son distintas. Si se dan cuenta. Una es para agarrar. Y la otra es como para hacer. Como si estuviese haciendo un ataque. Mágico. Su. Accesorio es este, el bastón de Hex. Que es como una calavera aquí, calavera negra. Y tiene como una cadenita aquí. Hex aquí lo utiliza en su manito. Como un mago que es. Y ya estaría. Eh, creo que va a ir O va aquí. Bueno, eso es su báculo. Eso sería Hex. Que la verdad, en lo personal, la encuentro muy buena figura. A mí me gusta bastante y la recomiendo. No me la compré porque yo en un principio no quería tener los villanos. Pero luego vi a Vilgax y, y vi que tenía la colección. Así que dije, necesito los villanos. Y aquí está Hex, finalmente. La verdad es que me gusta ahora. No es, no es una figura a la que me arrepiente. Incluso se va a ver buenísima en, en el estante. Y nada, ese ha sido la review de Hex. Díganme en los comentarios qué opinan sobre esta figura. Si es que quieren más reviews, ya saben, suscríbanse para más contenido de figuras de Bandai y más figuras de Playmates. Este ha sido todo el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse si no lo están, ya lo mencioné. Y hacerse miembro si quieren la voy del canal de una forma distinta. Como saben, esta es la pantalla final. Y por acá les estaré dejando el enlace para la lista de reducción de todas las figuras de Playmates. Si es que esta es la primera que ves. Esto ha sido todo. Un saludo nos vemos la próxima vez con un nuevo video review. Adiós.